Ano Perú, bien concha, su madre Ano Perú, mierda ¿Qué? Ah, ah. Ponte, ponte, foto, foto Selfies Oh, también Era un influencer, mira, eh una corona, no joda. Ya sé el patrón de cómo es la... Lo que tengo que hacer para abrir, pa abrir la vaina Tú solamente cúreme, marico, porque yo voy a buscar a hacer esa verga Aquí según Perfect. está el primero Aquí debajo, ¿eh? una granada Ajá, amarillo Ah no, es naranja Naranja de primero, naranja Ok, el segundo debería estar detrás Ajá, azul de segundo Azul de segundo Amarillo de tercero. Marico J, aquí no hay armas, marico. Espérate, espérate, espérate, espérate. Ajá, naranja. Na naranja es de último. ¿Cómo era el patrón? Estoy agarrando señal, carnal. Este y volvemos a, a la normalidad. Azul, amarillo, naranja. No, no, no. Naranja, azul. ¡Yo! yo. Naranja, vente, vente, vente, vente. Ah, naranja. Se repiten los Azul. Colores. Azul, vente, vente. Naranja. Na vente ven Azul. Naranja. Amarillo. Amarillo, naranja. naranja, Amarillo, naranja. Ábrete mierda. ¡Oh! Ah. Cuidado. Cuidado, ahí viene alguien, viene alguien. Entra, entra, vente, vente, vente. ¿Por dónde? Vente aquí, detrás ¿Arranja? de las carpas. Corre, corre. ¡No le pones hola. ¡Ay! ¡Trampa! Si ¡Sí eres pendejo Me, La activé todita J Sálvame porfa Cualquier vaina viene a alguien y lo, le lanzó 10 granadas ¿Qué, ¿Qué es esto marico? Esto mira, mira, mira Ah no mames, cuidado ¿Qué? Quédate quieto, quédate quieto Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer Tibet? Huevo. ¡Quítate! ¡Antígate una trampa, Jota! Jota, ¡antígate una trampa, marico! Es el peor indian icon que conozco, mamahuevo. Oh, ¡Ey, espérate, espérate! ¡Ah, mira! Se va a abrir una puerta aquí, espérate. ¡Échame! ¡Cúrame ahí, ¿eh? cúrame ahí! ¿eh? La piedra nos estuvo esperando todo ese tiempo. Listo. Ya, ya Se supone que esta puerta se iba a abrir, ¿no? Ah <ríe> ¿Qué? Por aquí ¿Por dónde? No, esta mira está cerrada Si sí, sabe que estamos súper le... No, no, ni tan lejos, pero si sí estamos un poquito Ah, mira, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, ya ya, ya Oh, shit. <risa> Perdón, J. Necesito abrir el cofre por cosas de... Vamos. Yay. Yeah. Bro, hice, hice la misión ya y subí a nivel y todo. Genial. Vamos... ver oh, si a mí me, me la contó. No, me la contó. <risa> Creo que tenías que hacer las primeras. Bueno, ya sabes cómo es. Vente, ¿hay alguien arriba esperándonos, juegón, Que salgamos. ¡Ah! Steven <risa> <risa> <¿De aquí>? <risa> <risa> Maldita sea. <risa> no puede ser. No. Marico, es que yo decía... Falta falta algo. Yo dije, coño, marico Falta... <risa> Fal Falta algo, Marico. O sea, la película de Diana yo salía no, la pinche piedra de mierda. El único... <risas> el me yo la piedra en justo encima, Marico. Salte de esa mierda que voy a reiniciar el G4, wey. Dale, dale, dale, dale. Maldita, maldita sea, weón. O sea, sí. Qué épico. Maldita sea, güey, lo digo hace rato cuando estábamos escuchando en la verga y tú estabas que pasa Steven, tienen que pasa yo dije que coño marico que nos va a caer una piedra encima weón, y no nunca pasó yo ah bueno entonces, relajado no va a pasar nada <risa> no va a pasar nada espera bueno, no, y no y no solo eso estaba un weón ahí esperándonos en las carpas weón de padre <risa> Sí. Marico, y yo, y yo tenía una escopeta gris y un franco legendario, no sé, yo lo que sí sé es que no iba a pegar a ninguno de los dos. <ríe> no puede ser, bro. Marico, ni un subfusil toqué en esta partida, marico. <ríe>